¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer y os traigo un anuncio importante Bueno, es el típico vídeo que suelo grabar cuando ha pasado algo en el canal o hay algo que anunciar y eh, como ya sabéis, o habéis dado cuenta los que me seguís siempre aquí en el canal y en Twitch eh, habréis visto que el canal fue hackeado eh, fue un hackeo en toda regla, nada de robar cuenta, fue un hackeo Eh... Y bueno, no he perdido nada, simplemente he perdido el vídeo de introducción que tenía presentando el canal. Obviamente eso lo iba a cambiar. Y deciros que ya está, como podéis ver, el vídeo, el canal ha sido ya restablecido perfectamente. La parrilla de entrada le he tenido que volver a configurar, pero bueno, otras cosillas. Recordar que estamos todos los días en Twitch. Dándole caña a like con salseo, tilteo y todo lo que acabe en teo. Eh. ¿Voy a tener más juegos? Obviamente sí, vamos a seguir con Valheim. Porque he podido. Como no sé si lo sabéis también, que perdí el disco duro principal donde tenía todo mi trabajo. Y los juegos. Eh, bueno, eh, los trabajos los estoy rehaciendo. Y los juegos, lo bueno que Steam guarda en la nube la partida. Así que. Así que la mesa no se ha perdido. Se ha perdido el último vídeo que grabé. Valheim no se ha perdido. Está eh, la partida ahí, la vamos a seguir. Y voy a traer nuevos nuevo ¿vale? Recordadlo, eh, como siempre vuestro apoyo es lo más importante en el canal Tanto en Twitch cuando hago streaming como apoyando los vídeos en el canal Ya sé que no como antiguamente que yo traía Ion, pero voy a compensar porque voy a traer los ARK En cuanto los Arc estén en Steam, gratuito, vamos a probarlo y a jugarlo también tenía intención de grabaros siempre que la Pick Store regale un juego, A analizarlo. Y siempre que el Amazon Prime regale un juego, analizarlo. Si sí, me lo instalo, jugaré un par de partidas. Y veréis si merece la pena. Aunque, lo, aunque yo siempre recomiendo que si podéis cogerlo, cogerlo. ¿Vale? Es gratis, ¿no? Pero, mmm, Con mi vídeo, vaya a ver si el juego merece la pena. Ya sé que es más fácil ir, ir a YouTube y poner el, el, el juego y que os salga 100 de personas jugando pero si yo os puedo mostrar desde mi criterio neutral sin que nadie me haya pagado si el juego es una mierda o no pues bueno eso es lo que os vais, ¿no? y ya está no tenemos historia eh, facilón estoy trabajando todos los días como diseñador gráfico ya lo sabéis y dibujante lo compenso bueno lo a la par soy streamer ya sabéis y dentro de poco seré papá. Bueno, y mi mujer será mamá. Ya sabe, carayina. Eh. Y ya está. Sin más dilación, sin más preámbulo. Nos bueno, vemos como siempre en Twitch todos los días. Con un vida y like. Y otros juegachitos. Atentos al canal. Traeré cositas muy chulas.